Hola, bienvenidos a esta nueva edición de Libertad en Serio y en este primer programa del año 2020, que es un programa bastante especial, tengo el placer de presentar aquí a mi derecha al presidente del Partido Libertario, Álvaro Concha a mi izquierda tenemos a Dusan Bilicic fundador de la ONG Estudiantes Libres un poco más a la izquierda tenemos al profesor Felipe Munizaga, cientista político y profesor universitario, y ahí a la extrema izquierda de este programa qué tenemos a <risa> no, la, la primera línea sí, <risa> exacto. tenemos a Rodrigo Pulgar, eh, militante del Partido Libertario, también bastante conocido por ser propietario del canal Cultura Chatarra y un poco más adelante vamos a tener también a Francisco Sepúlveda, que también es eh, fundador de esta ONG y que lo contactaremos un poco más adelante. El primer el tema que vamos a mencionar el día de hoy es algo que probablemente muchos de ustedes ya hayan tomado conciencia porque los afectó directamente o lo habrán visto en los noticieros. Y el tema de la quema sistemática que hubo en distintas partes de Chile el día de ayer y que fue bastante emblemático por la quema de la iglesia San Francisco de Borja, que se le conocía como la iglesia de los carabineros. Y este tema me parece que es relevante porque por un lado sigue la violencia y por otro en las redes sociales se menciona mucho de que esto lo habrían hecho los mismos carabineros, que ellos están quemando su propia iglesia. Quiero comenzar preguntándole a Rodrigo sobre este tema porque él contó que por contacto directo sabe que esto no es así. Cuéntanos tu experiencia y qué es lo que sabes del tema. Bueno, sí. Yo vivo relativamente cerca, vivo en Plaza Italia, como he contado varias veces. Y justo yo había llegado recién a mi casa y mi novia andaba comprando por el sector. Y cuando está llegando, ve que están incendiando la iglesia. Ve a los capuchados que incendiaron esa iglesia y salieron corriendo. Mientras corrían, ella se los topó de frente. una un, De hecho, me contaban divertidamente que iban como do, dos cabras jóvenes. Pasan por el lado y le dicen, mira, Cacha, Cacha, son las primeras líneas. Y pasan al lado de ella... Y, y estaban con marcas de, de perdigones, estaban con cicatrices. Se notaba que, que, que ellos habían estado peleando anteriormente on, on, o, o contra carabineros, las poblaciones daba lo mismo, pero digamos que no tenía el look de un carabinero de Chile específicamente. Así que me dijo, y, y, y la vale es muy neutral, y me dijo: ¿Sabéis qué? fue la primera línea, yo los vi, fueron unos capuchas, no sé si son específicamente la primera línea, pero fueron unos capuchas, yo los vi, estaban todos eh, con cicatrices, con, con, con mala pinta, y bueno, también quiero contar una cosita así como eh, pequeña, pero si los carabineros tienen su iglesia y van a la iglesia y creen en Dios y tienen fe, créeme que ninguna persona de fe va a quemar. Su propia iglesia es que es verdad, te estáis diciendo, mira, me voy a ir al infierno. La creencia, sí. <risa> yo soy ateo, pero es como no, dos dedos de frente. Y además, otra cosita, otra, otra perla que quiero dar: que gente que ha dicho que vieron que ciertas iglesias, como por ejemplo la. La, la de Carabineros sacaron algunos bancos banquillos que estaban sacando. Y esto está sucediendo en casi todas las iglesias y también está sucediendo con algunos negocios. Y es porque saben que los pueden vandalizar. Todas las iglesias que están en sectores peligrosos están sacando los banquillos. Esto es verdad. De hecho, creo que sacaron varios banquillos de esa iglesia por el 31 en la noche. Por lo que podría haber pasado para Año Nuevo. Pero no es que ah, se estaban preparando para quemarla ellos mismos. Es como, por favor, dos de frente. Sí, tiene bastante lógica lo que mencionas tú porque hay negocios, hay instituciones incluso instituciones públicas que están retirando lo que está dentro de ellas porque tienen miedo de que se los quemen y tiene toda lógica y lamentablemente no es el único caso de quema de iglesias o otras instituciones ya hemos visto que en distintas partes de Chile hay quemas constantes de iglesias sí. o se ataca de manera sistemática los simbolismos del cristianismo en esos lugares muchos altares han sido desacrados con ciertos simbolismos anarquistas y en algunos casos de carácter más bien satánico pero pero esto no es algo lamentablemente nuevo porque a mí la impresión que me da y no sé qué pensarán ustedes es que esto es la implementación en todo Chile de algo que hace años se vive en la Araucanía porque en la Araucanía también sí. hay violencia constante hace décadas, se queman personas, se les mata hay ataques a iglesias hay guerrillas rural sí, hay guerrilla y básicamente ahora estamos viviendo en el resto de Chile lo que por años en la Araucanía se vivió Exacto. no sí. sé qué piensas tú Álvaro sobre esta situación crees que es algo sistemático sí, recordé justamente algo que ocurrió hace menos de una semana en Contulmo un grupo de delincuentes de delincuentes mapuches ingresaron a un camping en la localidad que mencioné anteriormente agredieron a, a otro grupo de otros mapuches que son mapuches emprendedores ellos le dicen un nombre despectivo a la, a la gente mapuche que emprende, que no sigue su su corriente que no sigue, digamos, esta senda del terrorismo, para ellos son los traidores. Asesinaron a un caballero, dejaron a dos personas gravemente heridas en el hospital de Concepción, y hay una imagen bastante fuerte al respecto que está circulando a través de Twitter. Para variar, las redes las redes sociales simplemente son las personas que son las que están hablando sobre este tema. La prensa tradicional nuevamente callando respecto a una situación tan grave como esta. Es eh, súper complejo y justamente haciendo la similitud que menciona anteriormente Rodrigo efectivo lo que ocurre acá, o sea, estamos viendo un traslado de, de lo que ocurre constantemente en la Araucanía, acá en Santiago ayer bastante grave lo que ocurrió en la, en la iglesia San Francisco de Borja, en Santiago también en Antofagasta, se quemaron un, un, una eh, un, una casa de la empresa Brinks, con un guardia en su interior si no es por carabineros, el caballero muere calcinado en el interior del lugar también vimos nuevamente quemas en las puertas del Metro Santa Lucía. Eh, días después que Piñera dice que lo peor, ya pasó. <risa> o sea, no sé, no sé que, eh, Hola, ese qué pasó, ca ese caballero, yo no sé qué mundo vive. Uh -huh. eh, el, el gobierno eh, echándole más leña al fuego a sabiendas de que estos grupos articulados no van a parar la violencia y con mayor razón, con, con ese tipo de palabras, o sea, Piñera dice A y lo, ellos ya están haciendo B en dos segundos, así que uh -huh. me parece una postura bastante responsable del, del gobierno, sí uh -huh. si tú se pone a analizar obviamente las palabras, efectivamente cuesta de que nuevamente quemen 90 estaciones de metro y hagan lo que hicieron los primeros días pero... Eh, de, de, con eso de bajarle el perfil a lo que está ocurriendo actualmente me parece súper irresponsable porque justamente la respuesta de estos grupos organizados es la que vimos ayer Bueno, ayer quemaron el metro de Santa Lucía, Santa Lucía sí, sí, también lo quemaron Sí, el... O sea. Con bueno, respecto a este tema me gustaría preguntarle al profesor Munizaga si cree que esto va a ocurrir de la misma manera que ocurrió en la Araucanía de algo que más bien es la nueva normalidad o si se puede esto detener de alguna manera estas quemas constantes, estos ataques y quién tiene la responsabilidad en esto, los mismos que lo hacen el gobierno por realmente no querer poner orden dónde cree que está la responsabilidad y si se puede evitar esto Primero de todo yo creo que, el, yendo un poco al tema del plebiscito yo creo que se gana el sí, que espero que no gane porque yo estoy por el no, pero si gana el sí, la violencia va a continuar eh, hay, mucha gente que, hay mucha gente que siente y que cree que el sí, el hecho que, que esta opción política gane, va a calmar o va a apaciguar los ánimos de estos grupos insurreccionales. y eso no va a ser así. Creo que el, lo que hoy día estamos viendo es un intento permanente y sistemático de atacar los símbolos, eh, los símbolos que efectivamente los grupos anarquistas insurreccionales odian, porque lo odian, que son las iglesias, que son la, la representación del poder político. O sea, creo que esto que ustedes plantean muy bien, que se vive en la Araucanía hace muchos años, recordemos que la presidenta de Chile solo al final de su periodo recién fue a visitar la Araucanía, esto es un proceso, y este proceso lleva más de 10 años en Chile. O sea, esto, esta guerrilla urbana que estamos viviendo hoy día, ya partió la Nucanía y hoy día simplemente se, se esparció por Chile. Entonces, creo que esta, este, este proceso de violencia va a continuar, no va a pararse hagan en sí. Eh, hay muchos ingenuos que creen que sí eh, va a suceder, pero no va a, su, no va a parar, porque la idea de la izquierda insurrecional es destruir el Estado, y destruir los símbolos que nos han permitido a nosotros ser hoy día un país líder en América Latina, les gusta o no le guste entonces creo que es un proceso donde las la policías tú me preguntas ¿quién es responsable? Eh, nosotros llevamos tres meses sin presidente de la República, uh -huh. tres meses un presidente bueno, absolutamente señor. cobarde que por salvar su propia imagen en el mundo y ante la historia, simplemente abdicó dejó el poder, dejó Libres a las, eh, las personas que ejercen la violencia, dejó sin cumplir la constitución y las leyes, y hoy día estamos en un proceso de anomia, un proceso donde nadie se hace responsable de nada, ni siquiera los jueces, porque los jueces dejan libres a, a los que no, no son manifestantes, dejan libres a las personas que ejercen violencia, y hoy día las personas de la vida, las personas común y corriente, la clase media, todas las personas de, del, del país estamos a merced de los violentistas hoy día no podemos hacer nuestra vida tranquilo el gobierno, más bien el presidente de la república por cobardía, no quiere tomar las decisiones que tiene que tomar y estamos en el peor del mundo efectivamente, ahora yo quiero preguntarle un poco a Dusan si tú compartes también esta apreciación de que en realidad el gobierno digamos no ha tomado el rol que le corresponde se ha dejado estas situaciones ocurrir y si tú también pones un poco la responsabilidad más de ellos De una organización que busca destruir símbolos Y atacar lo que sería Chile actualmente O sea, eh, claramente no están haciendo Ni siquiera la, la pega que les corresponde Yo me, me llamó mucho la atención Pero eso ya pasó hace, hace un rato fue, Fueron dos personas, la de Matei Y algún subsecretario o algo así Que dijeron creo el mismo día Que la gente no tiene que defenderse a sí misma pero bajo esa lógica uno esperaría que ellos se hagan responsables y hagan la pega, pero Exacto. ni siquiera están haciendo eso y, y ellos mismos lo admiten ellos mismos creo que el, el, el, la misma Matei en alguna otra ocasión dijo que los caballos mineros están sobrepasados si están sobrepasados entonces claramente no el funciona está, el Estado está fallando y las personas eh, la no única que manera haga. que tienen para defenderse es la autodefensa pero ellos no quieren que, lo, que la gente sí. lo haga entonces es una empeora Empeora la, la situación. O sea, básicamente nos están diciendo que tenemos que dejarnos que nos hagan lo que es sea. Es la típica postura políticamente claro. correcta de que tengan cuidado, de que si viene alguien, pues mejor no, no, no responder. Porque eventualmente hay tres corderos. Hay yo yo me pregunto claro, si le, O si sea, le... yo, yo supongo que la señora Matei o ese tal subsecretario que no. Yo fue, me acuerdo así. Fue, fue, fue la vocera sí, anterior de gobierno. fue fue. No, um, Cecilia Pérez. Me no, pero creo que también fue. Uh, ya creo. No estoy tan seguro al respecto, pero, pero algo recuerdo. Alguien. En ese momento momento que llamaban a no autodefenderse yo supongo que ellos cuando llega un delincuente a su casa lo dejan pasar como si nada que se violen a su peluches, señora y a su hijo se defienden con, con de sus principios un, como lagos bebés. le tiran agua con pistola de agua o sea nosotros si bien podemos hacer un llamado a no ejecutar más violencia a estar atentos pero eso llamado de irresponsable a inhibir la autodefensa me parece algo eso, una postura políticamente correcto que en el, fondo, en el fondo es ridícula porque para la prensa ellos quedan como los pacifistas, pero la realidad es totalmente distinta, pues viejo, exacto, tenemos es que poner irresponsable porque hay vidas humanas de por medio, exacto, o sea, exacto, bueno. entonces viendo este, este brote de violencia extrema que llevamos en Chile más de cuatro meses tres meses, eh, tomar posición de esa, de esa manera en un hogar gente desprotegida eh, lo, yo lo que haría es un llamado a justamente estar alertas eh, a, a, a, a proteger la, la integridad física, hemos visto cómo se metían los ciclistas, por ejemplo, en los condominios de Vitacura, uh -huh. a agredir, agredir a personas, en cualquier, agredir, en cualquier sí, lado sí. no sé. ¿Qué, sí. ¿qué más le queda para la gente? ¿la autodefensa? ¿no queda otro? Queda o sea, otro, o sea, otro sí, eso nos muestra un poco también esa desconexión que hay parte del gobierno con sus bases, podríamos decir porque cuando está toda esta violencia carabineros, ellos mismos lo declaran, están sobrepasados y en muchos casos, incluso cuando pueden actuar realmente no pueden hacer mucho, solo queda la opción de que la gente se pueda defender y están Solo lógico, si te están atacando Tienes que defender lo que es tuyo y poder asociarte Para hacer eso, pero vemos al gobierno diciendo No, que no lo hagan, criticando a las personas Cuando se defienden, y ahora hay un proyecto De ley, que por si no lo saben Que fue propuesto por la nueva mayoría Con conjunto con Chile, vamos, que busca desarmar Aún más a la población ...porque dicen que los únicos que deberían poder tener medios para defenderse... ...como armas de fuego... Eh, ...son justamente el, el ejército y los carabineros... ...entonces si a usted claro. le dicen... ...ah bueno el gobierno está sobrepasado... Le, ...no importa, le vamos a quitar sus <tose> medios de defensa... ...y que le pase por encima y, a los delincuentes... ...y eso es como insultante igual... ...porque la gente igual se da cuenta de esa hueá... <ríe> y, ...y se da cuenta de, la, de lo que le están haciendo... ...y la gente no es tonta... ...si sí, yo eh, eh, he escuchado de harta gente... Y gente que ni siquiera es tan, digamos, libertaria como yo con nosotros, no igual se dan cuenta de eso, o sea, igual están cachando que no, que los están haciendo... Yo comparto con tú... Los están tomando como que fueran tontos, que no se van a dar cuenta de... Yo comparto tu percepción, porque cuando ocurrió este cuando el diputado Marcelo Díaz y la diputada Allende, la nieta de Salvador Allende, Maya Fernández, eh, impulsaron este proyecto de ley para desarmar a la, a, la, a la sociedad civil y solamente el mismo que mencionaste estuvo Rodrigo, el proyecto era para desarmar a la sociedad civil y dejar en manos solamente de las policías y del ejército las armas con el argumento de que las personas no podían tener armas en sus casas porque eh, eh, eh, habían eh, accidentes en el hogar. montones Entonces, de argumentos que ese, las roban. pero ese, esto, ese lo es otro. el principio y bueno que claro vamos a armar a los delincuentes. y que se roba claro y que los delincuentes le pero estaban robando. Le pero, estaban armando. pero si le roban no, a los carabineros a armado, a el el otro, otro, los militares lo venden de manera clandestina. O sea, también. el otro argumento era que le robaba que robaba las armas pero la la, la la gente común y corriente que tiene un arma en su domicilio que no la utiliza nunca que la tiene en, en, en, en caso de emergencia sabe que eso no lo que no lo va a hacer, que no la va a sí. entregar sabe que eso es, digamos, dejar de, dejar completamente desprotegido a su familia porque todos sabemos que cualquier cosa que pasa en tu hogar, ya vamos a dinero y llegan en cuanto, si es que llegan pero una, una sí. pregunta para el panel, ustedes estarían de acuerdo yo estoy de acuerdo con la tenencia de, de armas, pero con algunas restricciones ¿ustedes están de acuerdo con alguna restricción o sin ninguna restricción? porque también puede ser peligroso el argumento es que entonces... el, yo creo que la, la restricción más grande que debería haber es el test psicológico profundo sí. Porque uno de los grandes problemas que tiene Estados Unidos es eso, que, que lo puede adquirir Cualquier cualquiera, persona. en lo cual si tú tenías algún no. trastorno mental, eh, bueno, vemos la balacera. Pero no. si tú te pones profundamente con un buen plan de salud mental, el resto no debería haber restricción. Una una precisión ahí, porque en Estados Unidos la, eh, depende de, de variedad de estado a estado. Sí. En algunos sí, sí. pocos estados es como más o menos como tú dices. De hecho, en los, estados, en los estados donde hay más prohibición para armas, donde ocurre más, no, más, sí, no más tiroteos. Sí, no tiroteo, tiroteo, sí, es sí, pero pero tampoco, de hecho es curioso porque en los estados justamente donde donde además es más libre, es, hay menos restricciones, el, como, como dices tú, igual es bien, bien, bien bajo el, la, las tasas, digamos, sí. por, eh, digamos, eh, per cápita tal caso, es que también, que, eh, hay, el caso suizo también. Suizo hay, de, hay, hay cada dos habitantes hay un arma. Sí, pues el claro. servicio militar obligatorio y, y te hay, la pasan el rifle. Hay una de, de, de asesinato muy baja. Y nadie puede decir que Suiza es un país eh, peligroso. No, no, no, pero incluso podemos dar un ejemplo más cercano, porque yo sé que van a decir algunas personas: es que Estados Unidos, que Suiza son otra cultura, sí, sí. son otro país, entonces no. Que es no es mal argumento, no, no, necesariamente. Que, sí, pero o tenemos o sea, el es, ejemplo de tenemos, Brasil. Tenemos que ser ignorantes siempre. El argumento es siempre para desestimar. Somos tontos, y no vamos a uno. ser siempre tontos. Pero demos mm. el argumento de Brasil, que una cultura bastante similar, y en el gobierno de Bolsonaro, en el año que lleva, aumentó en un 50% las armas en la sociedad y bajó la delincuencia en un 20% también disminuyeron las violaciones, los asaltos y aumentaron las muertes de delincuentes bueno, que bueno, usted, es una eh, consecuencia, pero no es un no efecto habían, negativo yo creo que ustedes no habían nacido o estaban muy chicos pero en los años 90 en Estados Unidos en California hubo una serie de, de protestas muy fuertes producto de violencia policial contra personas afroamericanas uh -huh. y yo recuerdo que eh, los, hubo saqueos, pero los saqueos duraron un día o dos días Básicamente porque la gente estaba armándose y la gente disparaba. Y se defendía, y defendían sus locales comerciales. ¿Qué hubiese pasado si los locatarios de las tarrias, si los locatarios de, cerca Italia. de Pionono, de Presitalia de tuvieran esa misma posibilidad de autodefenderse en base a los ataques? Porque hoy día, yo, yo estoy casi seguro que muchos de ellos apoyaban las manifestaciones, incluso algunos hasta la violencia. Pero cuando ya se vieron afectados por la violencia, yo creo que les cambió un poco el chip, <risa> y hoy día están en una vereda completamente distinta si, sí. Faltan sí, unos coreanos francotiradores en el techo. <risa> sí, el, con, con eso, igual hay es que decir: no, no es que haya que ir a dispararle a los manifestantes ni nada no, por no, el estilo. No, no. Todos tienen derecho a, a defenderse. Derecho a en su propiedad, sí, sí estamos hablando de la violencia. tu propiedad, estamos hablando tu de la voz, violencia. Sí, sí por ir. supuesto uno tiene derecho a defenderse. Lo digo porque de estoy seguro momento. que habrá alguno que van a decir: ah, están llamando que están en la gente. No, porque justamente. No pueden aplicar la ley de seguridad. Justamente en esos casos. Eh, son interesantes porque eran casos en donde se defendían de gente que lo estaba atacando, de, de, de mafias y de estas bandas, llegaban a disparar y ellos se defendían, devolvían nomás. Exacto. Ya y veo el titular de CNN en el Chile el grupo de ultraderechistas <risa> ya matar a la ya, <risa> ya matar a la primera línea. Al, <risa> algo así, cuando uno lo único cuando que es está diciendo es que si tú tienes una propiedad y tienes familia o no tengas nada pero tengas tu propiedad y si un en tu delincuente en, trata de ingresar tú tienes el derecho de, a defenderse y eso es es, está actualmente garantizado en la actual constitución. Sí, sí. Así que ojo también con la, con la votación en el previsito porque ese tipo de cosas también eventualmente mm. podría cambiar Exacto. porque ya ya estamos viendo todos estos proyectos de ley desde que existe tenencia responsable de armas en Chile todos los proyectos de ley que se han ingresado han sido para restringir esa, esa posibilidad o a los seres humanos sí, sí. Y, sea, lo, y, todo lo, y todos los gobiernos autoritarios sean de la tendencia que sean una de las primeras cosas que hacen y es esto lo han hecho los, los fascistas los sí. comunistas es tú desarmas a la población sí, a porque Yo dicho, incluso sí. en Chile los gobiernos radicales en los años 30 lo hicieron porque no importa la tendencia que tengas si tú tienes una población que no puede responder ante el o autoritarismo sea, del estado básicamente vas a poder hacer lo que tú quieras acá tuvimos una a Dani Ramírez, que, que una persona que fue torturada en el régimen venezolano y constantemente nosotros como Partido Libertario hemos estado en comunicaciones con grupos digamos disidentes a la dictadura de Maduro y nos han comentado que son dos cosas primordiales las cuales terminaron acabando con, con la libertad en ese país una, la nueva constitución con la asamblea constituyente y dos el desarme civil y eso lo estamos viendo acá en Chile sí. de hecho yo una vez leí que era una de las razones, no la principal pero era una, pero de, una, la una razones, de las razones principales eh, de que en Estados Unidos no ha habido un golpe de Estado que sí, la gente, supuesto, la gente está nunca más, había un golpe de estado que está supuesto, garantizado en la constitución. Por supuesto. O sea, hay milicias, hay milicias particulares, hay eh, posibilidad de que los eh, individuos tengan armas y eso, eh, de alguna manera, es una eh, inhibe la posibilidad que tiene el mismo Estado de ir contra su propio ciudadano. Exacto. Mm. Eh, perfecto. Pasemos ahora a un segundo tema que es justamente el que está enfocado en DUSAN y es en parte de la fundación que, que él tiene, su iniciativa de Estudiantes Libres. Y quiero que nos expliques un poco en qué consiste, cómo nació esta idea y también el rol que juega ahí Francisco Sepúlveda que le preguntaremos un poco más adelante. Pero comienza contándonos cómo surgió esta idea. Bueno, esto partió cuando todavía yo era estudiante en la Santa María. Eh, en el, el 2015 partió esto, y esto vino después de que yo me había postulado ya dos veces a, a Federación, eh, principalmente eh, por el tema de que los estatutos ahí eran muy, mal, muy malos. Y, el, y una de las principales patas del, del, del reclamo, digamos, era eh, la libertad de asociación. Que, eh, uno, eh, la Federación presumía que tú eras miembro de, de la Federación, eh, a pesar de que no te pedía permiso básicamente para unirte y tampoco te dejaba salirte como mínimo eh, uno podría decir que te, que te dejen salirte si no estás de acuerdo qué sé yo eh, entonces en, en el 2015 después de que yo ya había hecho esas dos campañas eh, llega un amigo que es Francisco y me dice oye yo conozco a un chico eh, que está, estudió leyes está egresado ...y él quiere un, un conejillo de indias, digamos... ...para probar una cosa... ...y qué cosa... Eh, ...bueno, que, que estamos buscando a alguien... ...para que se desafilie de la federación... Y dije, ah, ya, bacán... ...así que ahí partió la cosa... ...y eso fue como a mediados de, de 2015... Eh, ...interpusimos el, el, el recurso de protección... ...en la Corte de Poblaciones allá en Valparaíso... ...y a, como seis meses después... Eh, ...que igual fue un, es un tiempo largo... ...en general para un caso similar... ...de recurso de protección... Eh, se tramitó harto y al final en diciembre salió el, eh, la sentencia de que ya ok, eh, tiene, tienen que desafiliar a, a DUSAN eh, y eliminarlo de todos sus registros y con costas y toda la cuestión eh, entonces ahí eh, dijimos esta cuestión funciona y eh, tenemos que tratar de defender este, el derecho a la libertad de la asociación así que ¿por qué no hacemos eh, una, una organización un, eh, entre los entre los tres y tratamos de, digamos, publicitar y ayudar a la gente que trate que quiera desafiliarse de sus federaciones y, es, y organizaciones estudiantiles en general. Puede ser eh, el centro de alumnos del colegio, cosas así. Y ahí yo, yo quisiera también a ver si podemos ponernos en contacto con Francisco Sepúlveda. Pero también te pregunto ¿cuáles serían, si puedes detallarlos, tal vez no todos, sea una lista muy larga, los beneficios de desafiliarse? Porque tal vez alguien escuche y dice, ah ya, me quiero desafiliar, pero ¿de qué me sirve? ¿De qué sirve? Claro. Y ahí hay, obviamente hay algunos, eh, hay algunos costos y hay beneficios también. Eh, beneficios incluyen cosas como, por ejemplo, eh, te, eh, la, quizás una de las cosas más grandes para mucha gente es que los paros, una vez que ya estás desafiliado, eh, no, son, no te son imponibles. Digamos que no, como no eres parte de la federación, que es la que se va a paro, entonces tú no estás en paro. Entonces, tú no estás diciendo, no quiero tener clases, por lo tanto, la universidad te tiene que hacer clases, por, por obligación contractual. Sí, y y, y ¿tú, una, tú, una, tú, sí, una pequeña duda, sí. ¿que ¿eso implica que tú puedas demandar a la universidad para que te haga clases? Porque uno dice, la Exacto. universidad te tiene que hacer clases. ¿Qué significa eso? No no cómo, se, ¿Cómo se puede obligar a que la universidad...? Claro, o sea, como dijo como, como decía, es un, eh, hay un contrato en la, entre la, el estudiante y la universidad, eh, y en ese contrato dice que ellos se comprometen a, a hacerte clases. Y si ellos no, eh, no cumplen el contrato, uno puede demandar con cualquier contrato, si hay un, un contrato de arrendamiento o con cualquier otro contrato, eh, tú puedes demandar a la por incumplimiento. Ya, el tengo entendido que ya tenemos al aire a Francisco Sepulveda. No sé si se nos estará escuchando ahí que, que, que se saluden. Hola, Francisco, ¿no nos, ¿nos escucha? ¡Halo, halo, aló nos escuchan? Sí, sí, te escuchamos, ¿nos escuchas bien? Sí, yo lo escucho muy bien, ustedes. Ya, quería preguntarte un poco aquí dentro del panel de Libertad, en serio, ¿cuál es el alcance que ha tenido la iniciativa que ustedes han hecho? Porque suena bastante interesante y se ve que hay beneficios para los estudiantes que desean hacerlo, pero ¿cuál ha sido el alcance? ¿Están en una universidad, dos universidades, en qué regiones? ¿Hasta dónde ha llegado el alcance de su iniciativa? ¿Aló? Ahí se me perdió un poco la comunicación. Eh, ¿Nos escuchas bien o no? Eh, un poquito lejos. Eh, como lejos Ya, pero bueno, voy a tratar de hablar un poco más fuerte. el <ríe> ¿Cuál es el alcance que ha tenido su iniciativa? ¿En qué universidades se encuentran? ¿Cuánta gente se ha afiliado a esta idea? Ya, perfecto. Mira, estaba o escuchando como les contaba Rusa les contaba en el inicio, esto comenzó en, principalmente en Valparaíso, primero en la Universidad de Santa María, Casa Central, de ahí creció a la Universidad Católica de Valparaíso. Por otro lado, una vertiente en la Universidad de Bañez nos pidieron una asesoría para ayudarles a escribir estatutos nuevos que incluyeran el tema de la libertad de afiliación, o sea, mecanismos de entrada y salida. Ahí se avanzó harto, no todo lo que habríamos querido, pero se avanzó bastante. Y después esto empezó apoyado por el hecho de que hoy día los recursos de protección se pueden, se pueden tramitar electrónicamente. No hay que mandar a alguien a cada una de las cortes todo Chile para hacer los servides eh, hoy día sabemos de gente en Antofagasta en la universidad católica del norte me no mucho en el, en Santiago en, tuvimos contactos que si no, no recuerdo que hayan prosperado por el lado nuestro en la católica y en la universidad de Chile en la universidad de Chile hay estudiantes desafiliados de sus de centros de luz ¿no? sí. y, y me parece que también en el sur, ahí ya no estoy muy seguro del dato, porque el tema está en que nosotros creamos un mecanismo o llamamos la atención a que existe un mecanismo, que es el tema de la afiliación y desafiliación, no requiere que pasen por nosotros para desafiliarse. No. Eh, nos ocurrió en Concepción, en la sede de Concepción de la Universidad de Santa María, y un, un chico presentó la renuncia y el santo alumno le dijo, ok, listo, no, no hubo necesidad de... Nosotros nos enteramos casi con la prensa. Francisco. Eh, okay. Uh -huh. Álvaro Concha por acá eh, Primero te quiero dar la bienvenida Y las gracias por haber aceptado este contacto telefónico Lo mismo a Dusan por venir acá al programa a Contar su gran iniciativa eh, eh, Bueno, como ustedes mencionan Recientemente también existe la posibilidad Que una vez tú te sales de la federación Tienes la posibilidad de crear una nueva federación ¿Nos podrías contar un poco al respecto? Sí, por supuesto En, en términos estrictamente legales Si se juntan, creo que son 10, 15 personas pueden crear una asociación de lo que sea tiene que definir que tienen intereses comunes eh, que hay que seguir ciertas formalidades de y que se desea porque también existen asociaciones de hecho que se llaman y pueden eh, cómo se llama generar su agrupación hay algunas consideraciones políticas por supuesto decir si son 10.000 personas en una universidad y hacen una asociación de 15, la verdad es que van a agarrar mucho para conversar para negociar cosas así pero es absolutamente legal es absolutamente legítimo y si existen personas que se salieron de su federación original por el motivo que sea Pero deciden que no quieren estar dando vueltas solos se junten y formen una agrupación nueva. O sea, un centro alumno, alumnos, una federación de Eso es muy importante porque actualmente el monopolio lo tienen en la universidad, en la o digamos, en la Universidad Católica, la feuce y las personas no saben esto. O sea, yo creo que partiendo con 15 personas, pero si esta iniciativa se sabe que es algo legal, que se puede hacer, el problema es que no se sabe. Si esto se supiera, ya no pasamos de 15, podríamos pasar de 15 a 150 en poco tiempo. O sea, hay, que, hay que contemplar, eh, acá Francisco Felipe Munizaga, hay que contemplar que la participación en las federaciones de estudiantes cada día es más baja. Hay que considerar, por ejemplo, que la, la Federación de Estudiantes de la Universidad de Santiago de Chile hoy día está descabezada. La, la participación en la FED cada día hace más arreglos extraños para que el quórum se cumpla. Entonces, yo creo que hay una, hay una capacidad bastante grande, bastante instalada... ...de crecer con esta excelente iniciativa... ...yo te quiero felicitar Dusan y Gracias. Francisco también por lo mismo... ...porque en el fondo es una herramienta absolutamente legal... ...absolutamente válida y políticamente viable... ...que los estudiantes hoy día tienen para evitar el, este este proceso donde de cinco años de que dura eventualmente un promedio de una carrera, tienen tres años o tres años y medio de clase, porque el mm. resto se pasa en paro y simplemente si ustedes no quieren ir a paro, eh, los funan o los castigan o los agreden. Entonces creo que es una excelente iniciativa. Sí, yo quiero hacer un comentario al respecto de lo que dijiste, porque eh, una buena parte del, de esa como no participación que tú mencionas, eh, muchas veces tiene que ver con que eh, la federación que está de turno, no representa a la gente Exacto. y el que se pueda por ejemplo generar instancias eh, digamos alternativas incompetencias o como quieras decirlo eh, otra federación por ejemplo eh, puede apelar a otro grupo distinto digamos por ejemplo ya digamos que hay un grupo que es de la UNE que es los que están en la federación A y hay otro grupo que puede ser no sé digamos la CDU o lo que sea y que tienen otra federación por su cuenta y cada uno tiene apunta a su público Exacto. Y, y si es que fuera una sola Está apuntando solo a solo un grupo y es difícil... Eh que mucha gente se entusiasme porque no se ven representados. Se generaría algo bastante interesante porque todos los medios están acostumbrados a entrevistar a la federación en particular, entonces ah, no. acá dado la existencia legal de otra federación, se, ve, se verían impulsados o habría un, una opresión una digamos, llama un poco más importante para que también le den voz y voto a los estudiantes que actualmente no están siendo representados Claro, hay más y, representa representación y, y, y acá también podemos y, se puede esto obviamente eh, muy interesante también para las personas que sufren violencia. Nosotros acá en el programa una de las cosas que más hemos hecho sí. es darle voz y voto a, a, a estudiantes que han sufrido violencia en la universidad. Estuvimos, fuimos los primeros en tener la Prolet Vega, tuvimos la Dani Ruminol, la estuvimos la Stephanie Contreras hace poco. Puras mujeres que han sido agredidas por simplemente pensar distinto, por ser de derecha, ni siquiera tienen un pensamiento ultra radical, pero por cosas como esas han sido agredidas físicamente y psicológicamente y hay sí. muchas personas que están padeciendo lo mismo y no sacan la voz con una federación o con un grupo más potente o una organización que lo que hablábamos la semana pasada lo de los llamados a organizarse esta puede ser una buena opción para canalizar ese, ese, ese tema sí, efectivamente esto permite discutir un poco la, la, la dictadura del pensamiento y, y Francisco quería preguntarte un poco que, cuál es la imagen que te da de cuánto se va a extender este proyecto suyo a futuro a cuántas universidades creen que va a llegar eh, creen que se va a popularizar y si esto va a tener un buen efecto en la formación de nuevos a organizaciones estudiantiles que le puedan hacer la competencia el monopolio que tiene actualmente la educación Los estudiantes más de izquierda y, Primero un, un comentario Con respecto a lo que estaba hablando Estoy Absolutamente de acuerdo Que el, el hecho de que una elección en el año Permita que un grupo de 5 o 10 personas Sea el dueño de la asociación alumnos Federación Y haga lo que les venga en gana Es uno de los grandes factores que influye en La aparición de los abusos La aparición de la violencia política Que es una cosa mm. terrible y la aparición de la de motivación del resto de la gente ¿por qué yo voy a ir a votar si yo sé que con esta gente junto a cien compadres con esos cien compadres gana una elección sí, y después todo. hacen lo que quiere y no tengo como echarlo, no tengo como irme, no tengo como cobrarle las cuentas obviamente yo me mando a cambiar y, y dejo que actúen porque yo digo ya, ah, yo voy a velar por mi lado, no así que muy muy muy... muy ese fue uno de las grandes motiva, motivaciones de que por qué empezamos a hacer esto de es como, oigan, no le puede salir gratis entonces se trata de ganar una elección y después eh ah, bueno, quiero? No. ¿El, el que gana las elecciones es el mayoritario sí, pero no es el único, no, no es, no es una dictadura Exacto. Londres, no, el pensamiento es, muy, es muy relevante lo que dices tú porque mira, si nosotros, es que esto es para explicárselo a la gente en simple, porque la gente que, que no tiene hijos en su universidad o que no asistió a la universidad digamos, puede que, no entienda, ¿no? puede que no lo entienda pero es como que dentro de la universidad existía existiera una dictadura con un solo partido político mm, es como exacto. si uh -huh. extrapolarlo como a lo de Cuba por ejemplo, o sea tú puedes votar con candidatos pero son todos del partido comunista eso es lo que pasa actualmente en la universidad de chilena y nadie habla, nadie, digamos, excepto ustedes que pusieron el foco, o sea, nadie se está dando cuenta de lo nocivo que genera esto, Pero, de la poca representatividad. Entonces, es muy valioso este tipo de iniciativa Pero Álvaro, recuerda que hace muy poco tiempo hubo una polémica en la Escuela de Derecho, de Derecho de la Universidad de Chile. Claro, ese es un buen ejemplo. Donde un grupo de estudiantes cambió los estatutos. Para precisamente evitar que personas que no sean, que por ejemplo, no sean veganos, que no sean, espe no sean feministas especialistas que no, no sean sea anticapitalistas, no, sean anticapitalista, no mm -hmm. pueden optar a cargo de representación en la escuela de derecho y eso es absolutamente fascista absolutamente comunista absolutamente pensamiento único y eso, nosotros no podemos estar de acuerdo porque esa es la antesala de la tiranía es la antesala de la dictadura entonces creo que las universidades no pueden dejar de ser el centro de pensamiento crítico no podemos permitir que exista un adoctrinamiento como el que existe hoy día en las federaciones de estudiantes y en las escuelas de eh, profesionales de las universidades chilenas Sí, toda la razón. Te agradezco, Francisco, por la llamada que nos hayas contado estos temas. Tenemos que continuar también con otros temas de la radio, pero te agradezco mucho tu participación. Espero que nuevamente sí, podamos llamarte en sí. futuro. Si ¿Sí quisiera dar las últimas palabras, Francisco. Sí, muy cortito, la pregunta del que me que sincero en cuanto a la difusión. Nosotros con eh, Dusan y el abogado que nos, nos ayuda a ahogar somos tres personas. Nos, nos encantaría poder empezar a, o sea, el tema de las charlas y cosas así, pero siempre hemos movido como tres. Ya. Y apoyamos en la medida de los, de los medios que tenemos. Dusan. Apostamos mucho, apostamos mucho y nos han dicho pues, en algunas veces que hemos ido a algunos lugares, particularmente particular en la Chile, la última que fuimos. Eh, oiga, esta me parece genial, tienen material para poder re repartir. Dependemos mucho del boca a boca. Ya perfecto. Francisco, nosotros nos comprometemos a apoyar esta iniciativa pero a, todo, a viva voz yo eh, personalmente tengo un medio de difusión con bastantes seguidores con alrededor de un millón de personas que lo leen mensualmente y me pongo a disposición gratuitamente obviamente a darle tipo, la mayor difusión posible y también a ayudarlo a colaborar con esto porque si esto se hace masivo posiblemente se pueden llegar sus whatsapps y sus contactos entonces poder tener una especie de colaboración algo más resumido una sugerencia también como una especie de protocolo para que no tengan que depender estrictamente de ustedes, porque con lo que comentas tú, ya no, no necesariamente dependen del asesoramiento de ustedes Exacto. para que lo puedan hacer. Mm -hmm. Entonces, atreverse ¿por qué? Porque el mecanismo legal existe. sí ¿Y y Muchas gracias Francisco, te muchas agradecemos gracias. mucho la, la entrevista. Gracias que estés muy bien. Gracias Francisco, muchas gracias. Igual bien, que estoy muy bien, chao, chao. Chao, hasta luego, feliz año. Bueno, y ahora pasemos al siguiente tema, que vamos a hablar un poco del juez Daniel Urrutia, que se ha hecho oh. célebre entre gente de izquierda de manera positiva y todo el resto de la población de manera negativa. Porque ha empezado a tener unos fallos. El más conocido último fue esto de decir que las personas estaban facilitadas para poder marchar en Plaza Italia sin ninguna autorización. Pero un juez que tiene numerosos antecedentes de fallar de, de manera política y tiene numerosos sumarios y acusaciones en el Poder Judicial porque no falla de acuerdo a la ley, falla de acuerdo a su tendencia política y aún así sigue en su cargo. Y quisiera comentar preguntándole a Rodrigo, ¿qué opinas de esta situación? ¿Crees que está bien la resolución de este juez? ¿Y, ¿Y si consideras que esto es un problema en particular de este juez? ¿O es algo que se explica a lo largo del Poder Judicial? Sí, a lo largo del Poder Judicial y yo creo que es gravísimo que una ideología esté por sobre la justicia. Eh, Hacía una analogía hace un tiempo que me parecía muy divertido como el ciudadano eh, promedio... Eh, en cara y encuentra totalmente negativo que un periodista deportivo eh, grite más los goles de un equipo que de otro y que demuestre cuál es su verdadero amor al partido cuando deberían ser neutrales. El ciudadano común se enoja más cuando un periodista dice que es el Colo-Colo, que un juez a, a, a partir de sus ideales le da el beneficio de la libertad y dice no mira se, se arrepintió el niño cuando está haciendo eh, un discurso claramente marxista o, un, o, o está eh, agrediendo y cuando el pensamiento sí. es otro dice mira está faltando aquí a los derechos humanos hay que encerrar a esta persona de por vida su, su, sí. es que de verdad por último disimúnalo un poco pero a este tipo <risa> se le nota demasiado o sea eh, no tiene ningún problema con ayudar a las personas que tienen cierta ideología política y, utilizando y, y castigar su utilizando su cargo y castigar desde su posición hasta sus dichos a quien piense diferente a él a mí me parece terrible ¿por qué creen ustedes que pasa esto? porque hay una infiltración temas ideológicos dentro del poder judicial si sí. este, este incluso el mismo se declara que es parte de una organización judicial que es uno de los partidos que es dentro del colegio de abogados que se declara feminista progresista y que sacaron una declaración que dice el poder judicial tiene que tomar un rol en el cual se legitimen las manifestaciones y que Chile tiene que cambiar la constitución y ese bueno, es un el, cambio de sistema en una sociedad un igualitaria Hay un tema filosófico de fondo también que el poder judicial en, en Estados Unidos al menos y eso se extrapola también yo creo a Latinoamérica que está muy influenciado por la filosofía de John Rawls mm, acá sabe. acá yo creo que el profesor Felipe Monizaga podría argumentar un poco más ya que un especialista en ese autor en particular Sí, desgraciadamente John Rawls Influenciado para mal, pero yo creo que estos jueces ni siquiera son rusianos, son directamente marcianos. Marcianos. Y, y el problema con esto es que esto, o sea, yo creo que un juez, el, por eso yo les preguntaba por qué ustedes pensaban que esto sucedía, porque en, en, la, en la administración de justicia los jueces tienen, eh, por eso se llama administración de justicia, porque tienen posibilidades para imponer las penas. Ahora, el problema que yo veo es que aquí hay activismo político judicial, Exacto. es otra cosa, entonces. Yo estaba viendo ahí en un, en un diario, el libro, eh, una entrevista que dio a la Deutsche Welle, este mismo juez, uh -huh. donde él señaló, sin pruebas, que había un patrón sistemático de violaciones de derechos humanos y que incluso además dijo que había terrorismo, terrorismo de Estado. Estado claro. Entonces, cuando un juez comienza, esto esto es, es como el, se, se ve en primer año de las buenas universidades de que imparten la carrera de derecho pero cuando un juez habla brevemente un caso y tiene alguna posición o una postura respecto de ese caso que le toca fallar ese juez está incurriendo en una falta claro. entonces esto esto esto yo creo que no se puede permitir porque precisamente aquí hay situaciones que son gravísimas, por ejemplo lo de Dauno Tótoro. Dauno Totoro, eh, yo vi el, no sé si ustedes vieron el sí, video, sí, ¿qué? pero Dauno Totoro, ¿qué hubiese pasa? pasado pasa si, por decirles algo, José Antonio una, Castro, Castro Paricio no sé, no tengo idea quién, hubiese hecho el mismo llamado a tomar las armas, a, eh, eh, asaltar, a, derrocar, al gobierno, a derrocar al gobierno que está legítimamente electo, ¿ya? Otra cosa es el, el, el apoyo que tiene hoy día, pero el gobierno fue legítimamente electo. Entonces, ¿qué hubiese pasado con esas personas si en esa instancia hubiesen llamado a derrocar el gobierno de Michel Bachelet, por ejemplo, o el de Ricardo Lago? ¿Qué hubiese pasado? ¿Hubiesen tenido la, tenido la misma postura que tienen hoy día? Entonces, creo que aquí hay una doble moral, hay un doble estándar de parte de la izquierda chilena y eso no, no, no, se, no se puede permitir. No. Y eso es una de las cosas que el, el, el, el, este juez ha incurrido, digamos, en una determinación de, de dudosa procedencia. Y el el Suma siete sumarios en su contra. Sí. Esto no es lo primero. Hace, eh, también quiero felicitar nuevamente a la derecha tuitera que lo puso ahí número uno trending topic durante Exacto. los últimos días. Remoción, Juez rutia También compartí un par de recortes del video que, que esta, de la entrevista que dio el el Deutsch. ¿Cómo que se llama do el do do do, do do, do, ¿De qué país ese medio? Alemán. Alemán. Alemán. Alemán. Hay que, hay que promocionar ese, esa entrevista. ¿Sí? Sí, sí, sí, eh, hay que promocionarla sí. porque ahí uno puede darse cuenta. Eh, la, la, el pensamiento digamos profundo de este de este de este juez porque se, el, o sea, es el discurso calcado que podría tener un primera línea en la calle exacto, exacto. ese es el discurso sí, sí, no, no. o sea que y, y no tiene ninguna prueba tampoco para comprobarlo incluso contradiciendo las palabras de Sergio Mico que es el, el director del sí, sí, Instituto libro, Nacional no sé, de Derechos ah, Humanos. a ese extremo acá también vamos a comentar algo que aparece también en ese artículo del libro que tú comentas Felipe el año 2013 eh, cuando una dirigente de la Asamblea Popular de Puente Alto, Catalina Castillo, lanzó un escupitajo al presidente Piñera, esto el, el juez desestimó el, el, el delito digamos, y, y la dejó libre. Sin embargo, la Corte de Apelaciones de Santiago, un par de días después de la decisión de este juez, eh, la, la dejó sujeta a esta mujer a firma mensual con prohibición de acercarse a actos donde estuviera el presidente Piñera. ¿Por qué supuestamente tomó esta medida? Porque el tipo lo consideró que eh, era un, un, un, una manifestación, una válida, manifestación, y, digamos, de de claro, y no un atentado contra el presidente de la República. O sea, estamos hablando de un escupitajo al presidente de la República. Sí. No estamos hablando. Pero, ¿Qué pasaría si esto mismo se lo hicieran a este juez? Por ejemplo. posiblemente o sea, si, que recaerían las penas del infierno si, para a su casa, si saquearan su casa si lo atacaran a él en la calle si lo agredieran si lo no, ocupieran qué pasaría con este juez el, este juez no haría nada no enfrentaría acciones legales no interpondría no ningún recurso otra si cosa se así es otra cosa el año 2017 cuando un, un, un, un chico anarquista en la, una protesta por el día del joven combatiente del joven delincuente eh, atacó a la ministra Gloriana eh, Chevesic, también la dejó sí. lo dejó libre, lo dejó libre. Exacto, sí. entonces ya bueno, tiene y, y tiene por, todo lo que estamos hablando nosotros son antecedentes de años atrás ¿qué es lo que caracteriza actualmente al y por qué estamos hablando de este juez? porque fue el, el, el juez que quien, quien no tomó en consideración digamos la creía del gobierno respecto a Dauno Totoro, también falló en contra del Exacto. intendente Guevara Exacto. respecto sí. a, a la decisión del copamiento en Plaza Italia, entonces ya son tiene, acumula siete sumarios en su contra sí. tiene un historial para atrás, tiene una entrevista que, que uno puede darse cuenta fácilmente cuál es su línea política, entonces ese tipo de persona no puede estar en el poder judicial Exacto. ese tipo es un activista, ese tipo tiene una ideología más profunda que cualquier diputado de, de ultraizquierda y está actualmente importando la ley Sí, mira, imagínate, es tan grave que se desestimó que el, la estación Paquedano, que era una de las cosas más terribles que contaban, era un centro de tortura claro. se desestimó y, violación. y, él, y él dijo violación. ojo, ojo no lo desestinemos de todo porque igual hay algunas pruebas por ahí unos casquillos unas cosas media raras oh, que, que amarraban gente o que sea el que mismo Dios no, <risa> <que, risa> Que es que lo hoy, lo y la PDI, y la, PDI, la PDI inmediatamente concurrió al lugar, incluso con los observadores de derechos humanos, y, de y, desestima, de y desestimaron todo ese tipo de evidencia. O sea, este incluso eh, inventa, inventa cosas. O sea, ese tipo de calaña de juez tenemos actualmente sí, impartiendo sí, la justicia. El, a mí me molesta mucho esta situación porque yo soy estudiante de Derecho y me, me molesta ver cómo en realidad hay personas que rompen con cualquier principio jurídico. Uno de los principios esenciales para alguien que está especialmente como juez es la imparcialidad. Mm. Y este juez no tiene ningún elemento de imparcialidad, inventa pruebas, tiene resoluciones contrarias a derecho en nuestro sistema jurídico. La idea es que los jueces sigan la ley. Yo sé que es una idea loca que los jueces sigan la ley, pero justamente <risa> la idea es que hagan eso y este juez claramente no lo hace. Y lo otro que nos muestra esto como un elemento, un problema más grande, es el problema que hay en el Poder Judicial porque hay tantos antecedentes, hace más de una década de situaciones similares y el juez sigue en su cargo, el juez sigue juzgando, tiene bastante ¿Sabe? sumario y no se le hace absolutamente nada y le quisiera preguntar a Dusan justamente qué opina de, de esta situación, lo ves también como un problema sistemático qué opinas de las resoluciones de este juez y cómo crees que se puede arreglar o sea, por supuesto, eh, es el comportamiento clásico de cualquier eh, socialista en general o sea, el tema de... Eh, la, la doble moral y la doble el doble estándar siempre a favor de ellos eh, pero hay una cosa que a mí me gustaría rescatar es una, un pequeño granito de oro entre medio de toda la basura que la, la, las veces en las que él ha sido parcial por lo general ha sido eh, mediante la, digamos, la aplicación de un principio que yo considero bien importante que es la igualdad ante la ley eh, muchas, eh, muchas de, de las veces que él, digamos que de los casos que se mencionaron eh, habían sido agresiones a autoridades y en esos casos lo que él hizo fue eh, decir no, esto hay que tratarlo como que hubiera sido como a cualquier otra persona y yo encuentro que eso igual es correcto el tema es que es el sesgo ¿ya? el tema ahí es el sesgo eh, por ejemplo en el caso del eh, cuando le tiró una piedra a la, al auto de la, de la señora Chesich eh, lo que él hizo ahí fue en vez de aplicar la, eh, la agresión a una autoridad que era lo que se había pedido inicialmente él dijo no, esto es agresión a un vehículo motorizado que, es, que en realidad si uno lo piensa en realidad eso es lo que correspondería idealmente entonces eso es como un poco lo que yo quería rescatar que igual hay un es es verdad que hay una eh, que no hay igualdad ante la ley aquí en Chile que los políticos igual tienen privilegios entonces, sí, y eso es importante sí, la, lamentablemente en Chile eso sí sea, hay que seguir la ley porque es en sí. nuestro sistema entonces aunque uno sí, pueda estar de acuerdo con su tema parcial le está haciendo mal su trabajo porque en mm. Chile está penado de manera especial los ataques a la autoridad ah, claro, no, sí lo entiendo pero yo mi punto es que yo no estoy de acuerdo con que mm. hayan privilegios especiales para algún grupo nada más que eso fuera de eso eh, yo completamente reprensible de su, su accionar y totalmente sesgado y eso también eh, habla sobre él como persona también Sí, el, esto yo creo que lo podemos relacionar un poco con el tema de la violencia que ocurre Porque yo tengo familiares, por ejemplo, que son jueces Y me cuentan que de repente detienen a los que hacen los saqueos, las quemas, Y dicen, ya, tiene cinco detenciones Bueno, intachable igual conducta anterior, no se le ha condenado por nada Dejémoslo libre de nuevo Entonces eso ocurre de manera sistemática Entonces uno puede decir, ya, digamos que Carabineros detiene a personas Si no me equivoco, hace un, unas dos semanas anunciaban que habían detenido unas 3.000, 4.000 personas Pero de nada sirve que los detengan si eventualmente ellos quedan libres nuevamente y este es el problema que tenemos en nuestro Poder Judicial, que además de tener una injerencia política impresionante de grupos de izquierda radical, porque, seamos sinceros, al igual que a nivel político general la derecha no tiene mucha participación judicial, eh, está en, hay una injerencia política enorme, también los jueces dejan libre a los delincuentes, que es en parte por leyes permisivas y por otro lado porque hay interpretaciones muy garantistas de la ley en muchas partes del Poder Judicial. Y es un problema sistemático que evita que se puedan solucionar estos problemas. ¿Usted cree, profesor Munizaga, que haya que hacer un cambio de legislación, que hay que renovar los jueces? ¿Cómo podemos arreglar el poder judicial? Porque, más allá incluso de la violencia, no podemos realmente tener estos actos de violencia si los jueces dejan libres a todos los delincuentes. Creo que es una, una pregunta muy difícil de responder porque Chile en, en, en, tiene un nuevo sistema jurisdiccional desde el año 94 que se comenzó a aplicar la reforma procesal penal y eso ha tenido sus sus bemoles también. No ha sido no ha sido es una buena reforma, pero el gran problema es tú lo dijiste Rodrigo, eh, el sistema es garantista. Entonces hoy día, por ejemplo, se le da la facultad al juez para determinar si efectivamente un acto que para, nos, para to, el común de la gente es un acto de violencia, pero para el juez simplemente es una falta. Entonces, aquí tenemos agresiones al presidente del Tribunal Constitucional, tenemos agresiones a una ministra de la Corte Suprema, tenemos agresiones al presidente de la República, y, y todas estas vistas por este mismo juez. Entonces, cuando ya hay una reiteración en el tiempo de, de algunas formas que tienen los, los jueces de actuar, yo creo que los Aquí también hay una falla de los parlamentarios, porque los parlamentarios hoy día, o sea, hay gente que está disociada de la realidad, son los parlamentarios. Entonces, sí. hoy día los parlamentarios, sabiendo que el país está todavía incendiándose, eh, están haciendo acusaciones constitucionales, están hostigando al gobierno, bien o mal, pero lo están hostigando, entonces no están haciendo su trabajo. ¿Qué, ¿Cuántas personas hoy día saben, por ejemplo, que este juez ha dejado libre a gente que hace vandalismo en la calle? Claro. Entonces, eso, eso eh, creo que hoy día es eh, uno de los temas que nosotros debiéramos poner en la palestra. Entonces, ¿cómo se soluciona eso? es Muy difícil la pregunta. O sea, muy difícil la respuesta y la pregunta, porque siento que hay una suerte de. Hoy día la, la, la comunidad política eh, tiene un grado de tolerancia mayor a la violencia. O sea, hay, es cosa de ver Twitter cómo la Exacto. gente se amenaza, cómo la gente manda amenazas directas, cómo la gente manda amenazas veladas, cómo la gente hace, dice cosas, incluso sabiendo que no tiene pruebas y lo, lo asumen como que fuera una realidad entonces, eh, y esto también llega al Poder Judicial. Es muy no, importante eso. lo que tú dices Felipe, y por eso también yo eh, elogié anteriormente a los tuiteros que pusieron en la palestra a este, a este juez, mm. ¿por qué? porque como tú mencionabas anteriormente, estos tienen, toman decisiones que son muy relevantes, pero la ciudadanía no las sabe, porque digamos ellos trabajan, son eso, Yo es muy importante que se mantenga la autonomía, eso no lo niego dentro uh -huh. del, del poder judicial. Y eso también, ojo a miren los problemas que pasan actualmente con el poder judicial, teniendo que ellos, que considerando que ellos actualmente tienen autonomía en parte, ¿eh? en gran medida, debería decir. Eh, en los cambios constitucionales que se han hecho a, a nivel latinoamericano, eso lo ha perdido. ¿Y qué pasa que el Estado compra al juez de turno? Estos jueces vienen infiltrados previamente, pero este juez estuvo en Chiapas, sí, pero, ¿eh? pero, pero, en 2007, sí, claro. tuvo vacaciones. Tuve vacaciones en Chiapas. Claro. ¿Quién va de vacaciones ¿Tres en años. este juez? Eh, por ahí estuve viendo unas fotos que andaba con una colega del Grupo Puebla, no sé si es efectiva, no no la voy a no voy a no voy a asegurar que sí efectivamente era esa polera porque era él era él mm. pero ustedes saben que con el tema de las fake news ahora sí, se puede meter cualquier cosa así que no quiero no, asegurar acá. no sí, ya es. pero eh, eso es muy importante porque hay que de alguna manera la sociedad civil tiene porque eh, agarremos cualquier encuesta cuál es la percepción popular y esto lo hablo a nivel transversal respecto a cómo se imparte la justicia la puerta giratoria y todo eso con, con, con este con este tipo de, de personajes, es muy negativa sí. yo creo que tiene una aprobación muy parecida a la de los políticos incluso si se supieran las cosas que hacen sí. tendrían como una, fallan, como fallan sí, sería sí. tendrían digamos es, es, es de nuestro rol digamos de la sociedad civil o de diversos grupos o, o organismos digamos fundaciones lo que sea eh, poner esto en la palestra, eh, ojalá crear un listado para que estén en la plaza pública, digamos, por decirlo de una, de, de, digamos, de, eh, como asimilar esto, para que todos sepamos lo que están haciendo, cómo fallan y de esta manera podamos. No solamente hacer una crítica al Poder Judicial en su conjunto, porque sino, no son a, todos los sino no. a estos entes en particulares. porque sí. Porque a ellos se les, se les enfocaría la crítica y ellos se verían perjudicados, en a, ellos se verían, digamos, obligados también en hacer bien su trabajo. Porque sí. si la crítica siempre se imparte, no es que la puerta giratoria acá en Chile es mala, no es que la justicia es mala. Ya, pero ¿quiénes imparten la justicia? ese tipo de personas entonces es muy importante estar constantemente poniendo el foco en lo que están haciendo estos jueces y así como el juego ruta tienen que caer muchos otros más sí, el, el enfoque también que hay que dar en esto es que además de cómo se designan los jueces y esto lo digo por lo que he aprendido en la universidad hay una diferencia entre la visión que tiene la mayoría de la población con la que hay en el Poder Judicial y en la teoría jurídica porque por ejemplo en Derecho Penal, donde hay muchos jueces garantistas, hay una visión bastante predominante de que las leyes actuales son muy duras, y que lo que falta es justamente dar mayores garantías y es porque ha entrado de manera constante literatura y pensamiento sí. jurídico, especialmente que vienen de España, de que la idea de que hay que dar mayores garantías y poner mayores restricciones a las actuaciones del Poder Judicial es algo positivo, y es algo que se ha impregnado mucho a los jueces, y insisto, por eso eso es importante, no solo que hay presencia de gente con nuestras ideas en los medios de comunicación, escribiendo libros, etcétera, sino también en el mundo jurídico porque la literatura jurídica que inspira a las nuevas generaciones de abogados y de jueces enseñan que las normas actuales son justamente demasiado duras no son lo suficientemente garantistas y que lamentablemente, y esto recuerdo haberlo escuchado incluso en clase, hay que ceder ante la presión de la población que pide leyes duras pero que en realidad un sistema jurídico ideal y justo no puede ser así con esto tenemos um, que, que ir terminando te dejo las últimas declaraciones. Es que es, es un que Garantismo mal entendido, porque el garantismo debería ser bien entendido sería garantizar el derecho, el, la, la presunción de inocencia, sí. que eso es como bien lo, una de las cosas más básicas de la, del derecho. Eh, pero la gente del lado del juez, este, eh, lo, quiere destruir justamente la presunción de inocencia, que es lo contrario del garantismo real, digamos el bien entendido. Entonces eh, ahí hay una contradicción bien extraña, digamos. Eh, y bueno, ya está claro que este juez no cumple con el requisito de imparcialidad digamos, para, para su trabajo sí, eso me parece lamentablemente no, no, no creo que lo saquen de su cargo unas últimas palabras Álvaro no, eso simplemente uh, vuelvo a reiterar nuevamente lo mismo eh, denme un segundo Vuelvo a reiterar nuevamente lo mismo, o sea, es un rol de la sociedad civil también, eh, a, no, a no estar pasivo a este, tipo de, a este tipo de cosas, porque siempre nos quedamos como con la crítica general y no apuntamos el foco donde corresponde. Por ejemplo, el mismo caso de la violencia escolar, si no es porque estamos constantemente eh, entrevistando a las personas, eh, tratando de, de, de, que, de que las personas que sufren este tipo de problemas saquen la voz, ¿qué habría pasado en la opinión general? no actualmente en alguna universidad hay violencia ¿y quiénes son los que imparten la violencia? Mm. alumnos bueno entonces ¿qué, qué hicimos nosotros? al, al menos yo el pueblo quiero hacer, <ríe> voy a ser una super autorreferente pero nosotros hicimos una campaña contra el director de, contra el rector de esa universidad y lo mismo hay que hacer en todo tipo de cosas o sea si actualmente hay problemas a nivel político en Chile ¿para dónde caen los, los gritos? A donde piñera, sí. ya, puede que esté mediana, o sea, puede una, evidentemente tiene una gran culpabilidad, pero hay una persona a la cual se le está culpando, y en este caso, a nivel de la justicia, no se está haciendo. Exacto. Unas últimas palabras, profesor. ¿Te referías al negro Piñera o a Sebastián? Al ah, presidente, presidente Piñera. Presidente, ah. Sí, no al presidente. No, yo siento, bueno, primero a todos muy desearles bien. un muy feliz año. Yo sé que no va a ser un feliz año, pero se lo quiero desear igual. <risa> eh, <risa> Ojalá. Ojalá. Sí, eh, espero que gane espero que la opción no en abril. Eh, lo, que, lo que nosotros conversamos y los temas que comentamos es precisamente para informar a la, a la población, a las personas, a los individuos que eh, hoy día nosotros somos la resistencia, eh, somos la, el, el grupo, somos el, el equipo de personas que hoy día está informando porque los canales de televisión, los medios de comunicación están completamente tomados por eh, el pensamiento único, entonces eh, siento hoy día que tenemos una gran responsabilidad en informar, en educar a las, a las personas y además hacerles ver que eh, todo lo que las personas hacemos trae consecuencias. Entonces, siento que eh, este año, el año 2020, es un año crucial, es un año muy importante. Y hoy día todos tenemos que tomar una posición informarnos de lo que está sucediendo. O sea, básicamente, Chile ha sido un país libre durante muchos años y estamos a puertas que Chile hoy día eh, caiga en una espiral eh, en la que los países de América Latina han caído y no han podido eh, salir de ella. Eso. Perfecto. Lo, ¿Tus últimos comentarios, Cripto? Me, me gustó eso de la resistencia, como que me siento en Mad Max, este <risa> no una, con el problema del agua y todo, soy, como yo soy el pelado me pido Tom Hardy. <risa> no, pero es verdad, eh, hay una anarquía en las calles, eh, una anarquía que, que ayuda a cierta parte, caos, y el ciudadano caos. y el ciudadano común no puede ser partícipe porque por último la anarquía cada uno se defiende como puede, acá hay una violencia para un lado nomás, y la justicia está así desesgada, eh, es un poco negra la visión, eh, pero pero me gusta eso, por eso decía, me gusta el tema de la resistencia, porque hay que cambiar esto. Yo creo que todo esto se cambia con información, porque siempre todo lo malo que hace la derecha se, es súper memeable y se cuenta en las redes sociales, todo el mundo se entera todo lo malo que hizo. Y también hay que contar el otro lado para que se den cuenta que no hay buenos y malos. En este, en este asunto, sino que están todos manchados Sí, efectivamente Con eso vamos terminando este programa Lamentablemente estamos en una situación de caos No anarquía, porque son cosas distintas Pero espero que hayan tenido un feliz año nuevo Quisiera decirles un buen año, pero como dijo el profesor Dudo que lo sea eh, Espero que les haya gustado este primer programa De libertad en serio de este año 2020 Espero que haya muchos más Y ojalá, ojalá en los siguiente programa Podamos hablar de cosas más felices De que mejora la situación Tengo serias dudas de que sea así, pero esperemos chau, chau. Un abrazo, chau. Gracias.